hola muy buenos días tardes noches hoy estamos en un video el canal y nos vamos a jugar en la parte 1 contra la Sprite a ver si lo entiendo porque mi inglés no es muy bueno como que digamos ya estoy practicando un poco así que no se sorprendan si muero una vez o dos a ver ha sido atrevido no no sé qué significó se ríe eso no importa entonces tengo una pregunta para ti pero esta vez es una diferente. ¿Por qué tú piensas que tus acciones cambien este mundo? Aún... No sé qué significa eso. Bueno, eso no importa de todos modos. Ahora tú no puedes bajar el acto. Ahora mismo lo sé todo. ¿Y qué voy a hacer ahora mismo? Bueno. Lo vas a ver muy pronto. Solo vamos a ir en grano. Bueno, aquí empieza con la música. Es un hermoso día fuera. Las aves cantan. Las flores florecen. En días como estos monstruos como yo no pueden soportar esto más. Ay, ay, esto se me acuerdo muy bien. Yo lo practico una vez. Aunque va muy laqueado, la verdad. Ahí está. Un poquito ahí y otra aquí. Y sí, nada mal, y nada mal, Sans. Bueno, esto es solo el comienzo, Sans. Va todo lagueadísimo, eh. Espero que en el video no vaya tan lag como en mi computadora, la verdad. Deseo nada más eso. Ah, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Eso duró mucho. No puede ser, eso dura demasiado tiempo. A ver, ahora, ¿qué sigue? ¿Un rayo láser? No, siguen huesos, aún así. No creo que este tenga rayos láser, aunque tengo muy buenos recuerdos de eso. A ver, ¡Eso sí que tiene rayos láser. O son perros lanzaláseres, o son pollos, o... No sé. No sé cómo explicar eso. A ver, esto por aquí, esto está un poquito más fácil que lo otro. Si estoy muriendo en la primera fase creo que voy a valer en la segunda y en la tercera Bueno al menos estoy de acuerdo en que voy a valer <risa> A ver simplemente es fácil esto es fácil esto no es tan difícil como creo A ver así listo 34 de vida creo que con esto soportó el siguiente ataque o eso creo Ojalá que deje esquivar en algún punto porque si no esto se va a hacer infinito y tedioso a ver, no quiero... ¡Ah! Me caí al mar de huesos. A ver, me quedo quieto porque en el azul recuerdo en el Anti-Roofing de Undertale de que no me tenía que mover para nada. Si sí, no moría. A ver, no sé qué me está tratando de decir. Un um, Pollo, pollo, pollo, pollo, pollo, pollo. Es que esto no me puede hacer nada, no me puede hacer nada. Soy un dios, yo soy un crack, soy un todopoderoso para este tipo de juegos. Que dejes de esquivar, tipo, dejas de esquivar y ya, ya muérites, que de verdad están... No manches, en esto me voy a morir. En esto me voy a morir, se los apuesto. Si me muero, dejen un comentario de fe, por favor. Me voy a morir. Me morí. Bueno. Al menos las risas nos faltaron. Otra vez estamos aquí. A ver, esto ya no me va a matar, ¿eh? Esto sí que ya no me va a matar Aunque okay, me morí en el anterior pero Aún así yo sé que puedo Yo sé que tú no puedes contra mí, yo sé puedo contra ti Eres demasiado fácil Igual que la pero aún así No sé qué trata de decirme Pero ya ataca por favor que quiero morir, quiero morirme Este ataque no, esto me caga, me caga, me caga no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, que Ay, casi la riego, casi la rego, casi la rego, casi la arrego. Fuf, casi, casi, me voy a comer un poquito de filete. Aunque la verdad no sé de dónde sacaba un, un filete del subsuelo, ¿de una cabra o algo? A ver, bueno, otro ataque, que dejes de esquivar, por favor. Deja de esquivar, yo te estoy diciendo que dejes de esquivar. Es mucho más fácil que te mueres ahora, de todos modos te voy a derrotar. Soy manco y nunca me rindo. A ver, esto va a estar facilito, esto no es casi difícil, la verdad. Es pan comido. Y si son de España no van a entender que es pan comido, ¿verdad? Yo soy de México y la verdad casi no van a entender bien mis palabras. A ver, ah, ah, ah, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, me caga, ah, me caga, me caga, ah, me caga, me caga, me cago, me caga. duró mucho. A ver, me está dando un palizón. Pero de todos modos es el segundo intento 72. La verdad no sé. He estado muriendo muchas veces y nada más los intentos en que he progresado los he puesto. No, no, no, sáquese ahí, listo Ahora eh, la montañita y ahora saltar cuatro veces Una, dos, tres, no es necesario que cuente Me voy a comer otro legendario Mi ataque incrementa, pero para qué me sirve el ataque si de todos modos no le puedo dar <risa> A ver, esto es fácil de esquivar, nada difícil, nada del otro mundo Recuerden que se pueden suscribir al canal de mi amigo Guadabnico, que estará en la descripción. Y también voy a dejar el link del juego en la descripción. Bueno, sigamos. Eh, fácil, facilón, facilón, facilón. Esto no me va a dar. Esto no me va a dar, porque yo soy un amo, soy un crack, soy un dios. Nada, no es cierto, la verdad. No sé si ya está cansado, si. Sí. Si sí, sigue con la energía pero la verdad yo nunca me voy a rendir porque soy un manco y porque soy mongolito porque me pongo a jugar este tipo de juegos. A ver otro ataque, un ataque simple, uno sencillo que me va a cagar pero aún así. Vamos sigamos por aquí, por este camino va a ser un camino a la felicidad. A ver otro ataque, ¿por qué esquivas? ¿por qué eres así? No puedes morir de una vez, sabes que te voy a matar. No, está muy gordo, está muy gordo este blaster, ese perro con lanzaláceres está muy gordo, no, le dio mucho de alimentar, le dio mucho alimento, yo me confundí. Como dice en la pantalla, simplemente lo voy a seguir atacando, pero primero me voy a comer unos fideitos bien ricos, para así sobrevivir mucho mejor. Tomo ofende de que me haga daño, bueno al menos no me voy a morir tan fácil como él quiere si no paras a, en este turno voy a tener que tomar uh que vas a tomar cosas drásticas eh, no, no me importa la verdad casi no me importa, yo lo voy a terminar matando sí o sí. a ver tipo, por favor deja de atacarme yo nada más te estoy diciendo que dejes de atacarme y me sigues atacando no entiendes, bueno lo intenté me ha ganado un ticket al tren del dolor mmm qué miedo eh, Aquí hay un bug <ríe> aquí no me puedes dar porque no programado este bien en juego a ver, arriba, para abajo no, esto es masoquista, esto es masoquista a ver, no me vas a meter el hueso esta vez no me lo vas a meter a ver, simplemente ríndete porque no te puedes rendir de una vez Rinde y ya qué te cuesta Nada más te queda un turno y ya Después de este ataque y otro creo que ya va a ser el ataque final Y te voy a asesinar O tú me vas a meter en hueso Una de las dos A ver bueno Después de este ya viene mal Después de este ataque voy a cagarla se los apuesto Después de este ataque tan drástico Tanto que me hace daño de verdad me hace demasiado daño no sé por qué un huesito me puede hacer 3 o 4 de vida, es demasiado. Bueno, me va a comer un pie. Sí, un pie. Listo. Ahora tengo que esquivar y evitar que me haga... Me está quitando... No manches, esto me está quitando rarta vida, me curo. Ojalá que no sea el mismo ataque porque... Ah, este, con este ya creo que ya puedo. Porque con este casi no me va a quitar vida Apuesto a que me quedo con 92 Si me quedo con el 92 me dejan un like y una suscripción Lo sabía A ver Bueno, este es el último ataque No sé qué trata de decir Pero bueno, te voy a asesinar No te preocupes Tú no vas a poder nada contra mí, la verdad Yo soy muy bueno No vas a poder Tu, tu ataque especial Ah, ok, es tu último ataque, ¿no? Eh eh, eh, uy. Aquí hay un bug. No, no hay bug. Ah. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Aquí puedo, aquí puedo, sé que puedo. Sé que puedo por aquí. A ver. Esto es un poco diferente. A ver. Así, así, así, así. No, no, no, no, no, no, no, no. Mm, me muevo. Salto. Listo. Ah, no, no. No. No. No, no. Ah. Ah. Ah. No. Me voy a morir. Masoquista, no. A ver. Creo que sobreviví. Creo que sobreviví, agarré el toque. No, no, no, no, no, no va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido. No va, no, no, no, no. Me morí. A ver. Creo que ya es el último ataque otra vez. ya morí como 72 veces. Bueno. Creo que no valió la pena la verdad Bueno, vamos con el ataque especial Ja, no pusiste contra mí. Ahora sí te vas a morir. Ahora mismo, ok. Ahora mismo que me dejes de soltar contra la pared. Bueno, ya, ya puedes calmarte, ¿no? Ya. ¿Listo? Ya te desquitaste. Ya. Como que ya se alargó, ¿no? Bueno, me estoy aburriendo. A ver, luego. A... Ah, no, no puedo hacer esto. Le voy a hacer atacando. A ver. Primera persona que confía en mí. Lo mato, lo perdono, lo mato, lo perdono. Creo que la mayoría de las personas que han jugado esto lo han matado. Así que creo que sería un poco más bueno perdonarlo. Mm, sí. Oh, sí, ya listo. Bueno, ya. En resumen, lo que trata de decir Sant es de que ya al fin terminó la pesadilla y que está feliz de que hayas tomado la decisión correcta. Bueno, creo que ya se termina. En el siguiente episodio vamos a jugar contra este culero en la fase 2